que es una realidad que se va manifestando de modo escondido y progresivo y que se hace presente ante los mismos ojos de los que interrogan a Jesús en medio de signos. Los leprosos son purificados, los pecados son perdonados, los enfermos son curados, los muertos resucitan. Se ha de buscar en la verdad de la misma, de la vida honrada y justa de cada uno. ¿Dónde está Dios? donde se cura el mal y el dolor, donde se imparte felicidad a la gente, donde se contagia bondad, donde se da paz, alegría y felicidad. Por tanto, hay que saber leer los signos de la presencia del Rey. No hay que preocuparse en, ni creer en profecías o en falsas alarmas sobre el fin. Cada uno deberá estar empeñado en ayudar a él a experimentar a otros la acción del reino que ya está actuando, tal como lo hace la levadura en la, en la masa. Los fariseos todavía no aceptan que en Jesús ya se está inaugurando el tiempo del reinado de Dios. Ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso, investido con todo poder. Jesús no solo declara que el reino ya está actuando, sino también que el Hijo del Hombre es quien ha inaugurado ya este advenimiento del reino. Los discípulos de Jesús deben proclamar la cercanía del reino de Dios, orar todos los días para que ese reino llegue y se instaure de manera definitiva, y con toda su potencia de vida y misericordia divina. La plenitud de este advenimiento, sin embargo, no se da antes de que el Hijo del Hombre padezca la persecución y el rechazo a manos de los enemigos del proyecto de Dios. El reino no tiene un estilo espectacular. Jesús lo ha comparado al, al fermento que...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 Husano. ...actúa en lo escondido, a la semilla que es sepultada en tierra y va produciendo su fruto. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Dos enseñanzas fundamentales nos deja hoy nuestro Señor. Primero, el reino de los cielos es ya una realidad, es decir, el cielo ya está entre nosotros. Sin embargo, es una realidad que solo es visible y puede ser vivida en la medida en que nos centramos en la esfera divina, mediante la gracia que produce el Espíritu Santo. Es decir, en la medida en que alimentamos el Espíritu en nuestra vida, por medio de la oración, los sacramentos y la meditación diaria de la palabra de Dios, se abre delante de nosotros el, el horizonte del reino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 porque de ellos es el reino de los cielos El reino está pues entre ustedes O bien en medio de ustedes Y es que el reino es el mismo Jesús Que al final de los tiempos se manifestará en plenitud Pero ya está en medio de nosotros Y más, para los que celebramos Eucaristía Dice Jesús, el que me come permanece en mí y yo en él Que el Señor los bendiga